el eh, intervenciones... ¿Sí? eh, bueno, pues, eh, pues, eh, señor de que cómo explicaría la dirección que tiene la empresa sin contabilizar porque no tienen claro ni cómo ni dónde hacerlo, tal y como diga el apartado 2.3.1. explicaría usted a la dirección que no sabe exactamente cuáles son los tienes de la empresa? Simplemente, ¿por qué no se ha preocupado de tener un inventario de los mismos? la que en el apartado 2, punto 4, punto 3. ¿Cómo explicaría la dirección que las compras en su empresa se hacen sin tener prácticamente en cuenta las comparativas económicas o las consideraciones técnicas tal y como se indica en el apartado 2? Perdón, punto, eh, punto, 4, punto ¿Cómo explicaría la elección que muchas de las contrataciones ¿Qué eran los departamentos que deberían revisarse a la montaña y como se el apartado 4.1.2. ¿Cómo explicaría la dirección que tiene un comercial que cobra más comercial de los apartados en un mes? Claro, sencillamente porque les engaña la facturación que ustedes saben. Eh, Podría decirle muchísimas más cosas. Simplemente lo pienso decir. exigimos que ese nuevo equipo de gobierno de deficiencias y desajustes en procedimientos administrativos, como dijo la presidenta Cipuente. Aquí no somos cómplices de nadie, aquí estamos siempre para analizar el informe de cuentas del 2012 de que, que ustedes, eran el equipo de gobierno.